Saluditos, los saluda a su dios el escorpión dorado El del peluche en el estuche Para servirle a nadie para que me la pelen Todo así, hoy tenemos el top 5 De eh, algunos escorpiones Ediciones especiales que No mames, logramos porque estoy muy cabrón Y porque soy bien pinche este, divino Y todos mis pinches poderes se juntaron Para lograr esos escorpiones Al volante imposibles, el top 5 De los escorpiones animados Al volante, ¿Quiénes son los que Más pinche vieron y los que más les pinche Mujeron la pantufla, Ah, les Va. Vámonos con el número 5 En el número 5 tenemos a Harry Potter ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Harry Potter? No piches man, piches copión Sí, Harry Potter, cabrón Oye, ya que vimos que sí haces magia enséñanos un truco acá, güey, acá, cabrón, güey Para impresionar a la banda Te voy a enseñar uno Este hasta lo pueden hacer la gente que te ve en sus casas Todos los moguls que te ven lo pueden hacer Sí te voy a pedir que no faltas el respeto a mis súditos Sé que algunos ni se bañan tan seguido Pero no nos mugroses ¿Moguls? ¿Y eso qué chingados es? Los moguls son los humanos que no tienen ninguna habilidad mágica Ah, bueno ¿Y el truco? Aquí va, ponte abusado Piensa en un número Este, seis Pero no me lo digas, güey Oh, lech... No, no, da mi Que ese vale pito, güey El verdadero Harry Potter Que habla español Se subió al escorpión animado Sí, a huevos La voz que ustedes Escucharon en un chingo de las películas Ahí ya estuvo Es que yo no tengo varita Yo tengo varota ah, <risa> Por cierto eh, Ya, güey ¿Y ¿No haces amarre? Ah, ya, ya sé por dónde vas Ya lo decía yo Un dios también debe tener Su corazoncito ¿Hay alguien de quien estás enamorado? Porque sí, estos escorpiones al volante animados son con personajes ficticios o personajes ya fallecidos Y el pinche Harry Potter platicó con el dios del internet. ¿Qué es este pinche lugar? Uh, mira, ese de ahí es el colegio Hogwarts de magia y hechicería Está oculto del mundo y solo los elegidos pueden verlo Seas mamón, güey Ay, sí, los pendejos no lo ven, ¿no? Es un pinche terreno baldío De seguro ahí le andan entrenando las patitas al diablo ¿Qué hubo, la, ¿no te ¿Sabías esa ¿verdad, No, sabía. Aplícate, búscalo Si no, no es uno, no son dos, son un chingo, güey Petrificus Totalus Sí sirve, güey ¿Quién necesita, pinche viaga? O sea, no es como que yo donde necesitan esas chingaderas Pero hay mucha gente aquí que me está viendo que seguro sí, ¿verdad? ¿Y cómo le hago para desencantarme? Digo, no se les vaya a tocar a las damitas que me están viendo No, no hay hechizo para ello Su efecto dura 40 semanas ¿Neta? ¿Como si fuera un embarazo? Con razón ya lo siento, así como de 50 centímetros Y pesando 3 kilos y medio No, no es cierto, güey, no Ahí va, aquí vaya. Finita, ¡Finite encantate! ¡Cámara! ¡Cámara culero! Vamos con el cuarto lugar El mismísimo hombre araña Spider-Man ¡Sí! El hombre araña... Ando de incógnito Pero con ese pinche traje todos van a saber que eres tú <risa> No, para nada Al contrario, todos creen que soy de los que se toman fotos con la gente aquí en Times Square No, sabes que ya no estoy tan seguro También podría ser el Spider Cholo rasurado Qué casualidad, güey, ¿no? Sube de escorpión al volante Spider-Man Y de repente saca la película de los multiversos Y la rompe como la película más cabrón Coincidencia, no lo creo, la verdad Pero está el Peter Parker, este, platicando con su dios acerca de la vida y el amor Esto es parte de lo que me dijo No, ya, ya Está bien, no te me vayas a poner triste, güey. A ver, este, cambiemos de tema, de cosas más alegres. ¿Cómo ha estado tu tío Ben? ¡Ah! ¿Bien sabes lo que pasó con el tío Ben? No, pero ya en serio, tengo un amigo al que le dicen el Spider-Man. Ah, por simpático, chistoso y buena onda. ¡No! Porque también le mataron a su tío. <risa> Pero a lo mejor la gente que nos está viendo, no diles güey, ya, cuéntales, ok También vas a decir que, que fue culpa de otra persona, ¿no? De otro pinche villano También está disponible, sí, todos estos pinches videos empezaron a salir en la pandemia güey Y porque empezaron a decir, no, es que no se puede hacer este tipo de videos porque no puede estar conviviendo Ah güey, porque se pueden hacer virtualmente güey, me la pela güey Que a lo mejor la gente no sabe, es cuando le querés entrar a las pinches luchas, cuéntales, cuéntales Que me pediste hasta consejos y todo Ah, no, no, no es cierto cuando apenas obtuve mis poderes, quería lucirme Quería hacerme de un dinerito Pues sí, le, le entré a los trancazos. De hecho, mi traje original lo diseñé pensando completamente en dedicarme a la lucha libre Incluso existe una versión de mí en otro universo llamado Adacnido Jr. ¿Lo sabía? Es un luchador mexicano Él es hijo de otro legendario luchador Vamos con el pinche tercer lugar Después de dos personajes ficticios, ahora nos vamos con uno que sí existió El pinche Juan Rabiel Sí, el pinche Juanga estuvo al volante Lucha en el estudio Escuche, ahora sí que hasta que te conocí puedo. ¡Hola, ¿Mm? Tranquilo, voy a usar. Yo no manejo esa línea, yo respeto yo, Ya sabes que no hay pedo, cada quien se mete lo que quiere Por donde quiere, pero pues, pues, también hay que preguntar Para eso son, pero se piden Ay, pensaba el güey que porque se había muerto Ya no lo podía hacer, ni madres, güey Soy un pinche dios, güey Y ahí estuvo el pinche Juanga platicando este, de poder a poder Con este, el peluche en el estuche Esto es parte de lo que dijo ¿Qué pedo con la vez que te entrevistaste a ti mismo? tú para ti y luego te contestabas Y te preguntabas y... <risa> Te admiro me cae bien ¿Cómo saliste con eso, güey? Te despertaste una mañana y le dijiste chingue su madre, güey! Nadie me entrevista Ahora voy a tener que entrevistarme yo solo wey. No pinches mames No sé de qué me hablas Ese no era yo Era Alberto Aguilera ¿Pero qué, antes no te llamabas Alberto Aguilera? Se me ha conocido de muchas formas Juan Gabriel, Adán Luna El Divo de Juárez Además... ¿No te llamabas antes Alex Montiel? No, la verdad es que siempre me confunden con ese güey que sí le tengo todos mis respetos güey, pinche galanazo güey, pero en él güey, se puso chingón, cantamos también, sus pinches rolitas, estuvo muy cagado, así que búsquenlo en el pinche peluche en el estuche. Lo que se ve, no sé. Ay pinche mamón, siempre con tu mamada esa de lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve, no se le quita la vista de encima, vas a atropellar a esta gente. La medalla de plata para quién es, en segundo lugar, tú... Homero Simpson, sí Homero Simpson, es real, sí, es real Sí, la voz original No, pinche Homero, güey, ¿cómo ves esto del COVID? ¿Cómo lo están viviendo aquí en Springfield? No pasa nada, escorpión El alcalde Diamante ya habló Princesita, me acercas otra de tus piñas coladas Otra coincidencia Corren a todos los Simpson Hago al pinche escorpión de volante con Homero Recontratado Humberto Vélez Coincidencia, no lo creo No mames tu pinche vecino A ver, bueno, ¿qué pasó, pinchillo, ti? Yo, ¡Pinche Flandersillo! ¿sí? ¿Qué coincidencia ando aquí en tu pueblo con tu vecino? ¿Qué tranza? ¿Qué quieres o qué pedo? ¡Amiguititillos! ¡Los invitamos a quedarse en casilla! ¡Hay un virusillo que nos está matantidillo ¡Estúpido Flanders! ¡Déjate de babosadas y quítate de nuestro camino! Le estoy dando un tour al escorpión por Springfield El pinche escorpión dorado levantando muertos Y trayéndolos desde la ultratumba A huevos sí, con la voz del pinche Humberto Vélez Allí estuvo pinche Homero plechando desmadre Con el escorpión dorado A huevo. ¿Qué haces para que te valga tanto madre la pinche vida? Yo siempre he creído en tres cosas: leer mi teleguía, escribir a teleguía y suscribirte a teleguía. Estamos cagados, güey. Vamos con el primer lugar. ¿Quién es el que más les ha gustado en este, en este pinche concepto de escorpión al volante cuando lo hicimos animado? Hola, ¿sí? ¿Quién habla? ¿Qué pasó, mi pinche pelos de mi miembro? Hola, soy Goku. <risa> Goku, te quiero presentar un wey con el que, que podrías agarrarte a chingazos wey No te vas a repetir. Hola, soy Goku Ya sé que eres Goku chingada madre Y al mismo tiempo tienes como la voz de Bruce Willis y de Jim Carrey Y del pinche Hulk por cierto, ¿no hay otros actores de doblaje o qué? <risa> <risa> ¡Ay, qué pinches mames, ¡Goku! ¡Al ¡Cocú! Sí, pinche Cocún. Con la voz del mismísimo Luis Miguel del doblaje, Mario Castañeda. Estuvo con el escorpión dorado y ese pinche. No mames, fue de lo más cabrón, güey, porque remató con la transformación del escorpión dorado en una de mis pinches fases. No mames, yo me acuerdo que no era fase 6. No mames, pues tiene un chingo. ¿De qué estás hecho, escorpión dorado? Todo eso fue porque le tuve que romper su madre el pinche cocún en dibujos animados, entonces este, se puso chingona, güey. Vayan a ver lo que está muy cagado, güey, está de poca madre Y lo mismo, eh, mismo caso con Mario Castelleda Ya lo estaban abriendo a todos, güey Y qué casualidad, salen con el escorpión dorado Haciendo varios videos y, madres, pum, pinche fama mundial ¡Hola! ¡Soy Gokurado! En ese momento, Gokurado Sintió el verdadero terror. ¡Puta, Puta madre! madre ¡Media horas! horas. De nada, caras de mi miembro. Soy el escorpión dorado. Dígame las pinches redes sociales. Y cheque todos los top 5 que para ustedes. Están divididos por categorías. Que, que, que, que los cantantes, que los actores, que los comediantes, que los pinches conductores, que los pinches tutubers. Todos están aquí metidos en el cuadro de honor. Del escorpión al volante. En el canal del peluche en el de estuche. Mientras tanto nos vamos. Y recuerda que hay que meterle peluche en el de estuche. estuche. <risa>